Hola, semana semanas estamos en la gloria, aquí la fe que conquista, otra semana más, que aquí nos trae el Señor una clase virtual que está titulado ¿Cómo entrenar a tu cachorro? ¿Cómo entrenar a tu cachorro? Y el Señor lo lleva a 1 Corintios 9:25 y hay un título en este capítulo que dice, aprendamos el siguiente principio, que para obtener la vida eterna debemos aprender a ejercer el autodominio en todas las cosas, mis hermanos. Y ese autodominio, mis hermanos de cristianos en la gloria de aquí, la fe que conquista en esas clases virtuales, nos habla que de la capacidad que nos permite ejercer el control o dominio sobre nosotros mismos. Se trata de la, que la capacidad con la que cuentan los seres humanos para poder controlar sus emociones e impulsos en diferentes situaciones. Hay ciertas situaciones, mis hermanos de cristianos en la gloria de aquí, la fe que conquista de la vida que uh, pueden hacernos perder la paciencia, pero... Si tenemos suficiente autodominio sobre uh, cómo manejar estas situaciones, la podemos manejar con calma. Algunas situaciones, mis hermanos cristianos y la gloria aquí, que nos, nos habla el Señor en esta semana, en esta casa virtual, pueden ser específicos, hechos o concretos, o situaciones diarias que pueden disparar ciertos impulsos o emociones. Y esto puede significar que lo que nos habla aquí en 1 Corintios 95, que para obtener la vida eterna, Debemos aprender a ejercer ese autodominio en todas las cosas. Es como entre, en, entrenar a tu cachorro. ¿Cómo podemos que el Espíritu Santo nos dejemos con, eh, man, eh, guiar por el Espíritu Santo? Por eso el, el, el Hijo nos dejó al Espíritu Santo, porque ellos nos están entrenando, porque nosotros sin ellos no somos nada, mis hermanos. Esto, esto significa que aquellas personas que no tienen suficiente autodominio pueden actuar de forma precipitada. Y cuando tú form, actúas de una forma precipitada, o haces cosas que no le agradan a Dios, mis hermanos, por lo general, uh, pueden carecer de un autodominio que los lleva a reaccionar de forma exagerada o hasta violenta. Mis hermanos de Cristianos, en la gloria, querido televidente de estas clases virtuales, hay un proverbio que nos, que nos dice que cuan bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en lo profundo. Siempre lo hemos hablado, y esas personas que endurecen sus corazones, endurecen sus vidas, realmente me pregunto, ¿se están dejando como guiar por el Espíritu Santo? Como el título, tú dirás, ¿pero qué tiene el título que ver con, con el Espíritu Santo? ¿Cómo entrenar a tu cachorro? No sé si tú tienes un, un animalito, un perrito, un gatico y si tú le dices, siéntate, él te va a hacer caso. Y si no lo, y si lo y si tienes a ese perro, a ese gato, humanizado, de pronto no te va a hacer caso. Es como cuando tú estás en el mundo y no tienes ese autodominio y comienzas a responder, hacer groserías, y hacer cosas lo que tú quieras. Y ya estás perdiendo ese autodominio, entonces vas, a, vas a, estar a reaccionar de una forma que realmente no le agradan a Dios. Y por eso este, eh, en este Proverbio nos dice cuán, cuán aventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en lo profundo, mis hermanos de Cristo, en la gloria. Y es por eso que en Romanos 2:5 nos dice, más por, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mis hermanos de Cristianos en la gloria, que es entrenar tu cachorro, que, es, que nos dejemos entrenar, que nos dejemos guiar por la verdad, porque esa verdad nos está haciendo libres, que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, porque ya lo hemos hablado, que lo estás reconociendo como tu Señor y te estás dejando guiar por su Santo Espíritu, como lo dice un salmo, han cerrado su insensable insensible corazón, hablan arrogantemente en su, en su boca. Vemos hoy un pueblo de Dios que únicamente eh, son arrogantes, que quieren llevar la, la razón, que quieren justificar todo. Y en ese entrenar tu cachorro una vez más, mis hermanos, que para obtener la vida eterna debemos aprender a ejercer ese autodominio, ese autodominio en todas las cosas, porque si no tienes ese autodominio, puedes... Llega a reaccionar de una forma exagerada o violenta Las personas que tienen autodominio Mis hermanos de Cristianos en la Gloria En esta clase virtual de sí mismas Pueden mantener la calma Y actuar de una forma racional Y es cuando tú tienes el Espíritu de Dios Es cuando realmente el Espíritu Santo Está reaccionando en ti Y si tú sientes culpabilidad Remordimiento de lo que has hecho Mis hermanos, créemelo Créemelo que Ese entrenar a tu cachorro el Espíritu, no estás dejando que el Espíritu Santo te realmente te guíe. Que el Espíritu Santo no está obrando en ti. Que tú estás más en lo del mundo y estás en un cristianismo eh, del mundo. Hay un cristianismo del mundo que únicamente soy cristiano, asisto a un templo, eh, doy un gloria a Dios, salgo y hago lo que se me dé, lo que yo quiera. Y un salmo, mis hermanos también, que nos, nos dice el salmo 28, versículo 7, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él esperó mi corazón y, fue, y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y mi canción le alabaré. Cuando tú comienzas a dejar que el Espíritu Santo te guíe. O oh, una vez más, ese ejemplo que te puse al comienzo. Dejas que eh, cuando tú entrenas a ese animalito, a que se siente, a que obedezca a que no orine en la casa, sino tiene que orinar afuera de la casa o del apartamento, o, el, eh, o hay un lugar específico que tú ya lo educaste para que orine o haga sus necesidades, así lo mismo contigo. El Espíritu Santo te está educando, el Espíritu Santo está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, y realmente, pero vemos un pueblo de Dios que no tiene autodominio vemos un pueblo de Dios que realmente eh, está reaccionando de una manera irracional y una vez más que las personas que tienen autodominio de sí mismas eh, pueden mantener la calma y actuar de forma racional y mis hermanos de en la Gloria querido oyente el Señor nos está diciendo que el autodominio también nos puede servir para establecer nuestro temperamento ese temperamento que eh, no sé, que de pronto tenías hace tiempo eh, ya es diferente la forma como te digan las cosas tú, listo, bueno pero tengo un Dios vivo de poder que me está respaldando. Tengo un Dios vivo de poder que nos dice en Juan 14, 15, si vosotros me aman, obedecerán mis mandamientos. Tú amas al Señor, tú dirás. Amén. Aleluya. Claro que tú lo amas. Claro que lo amamos. Entonces tú vas a resistir. Tú vas a saber, eh, a saber reaccionar. Tú vas a tener la calma y vas a actuar de una forma hermosa y no violenta, mis hermanos de Cristo en la gloria. Porque recuerda que la... Ese autodominio es la capacidad que nos permite ejercer el control o dominio de nosotros mismos También el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 23 Mis hermanos, de aquí la fe que conquista Nos habla que cuando Jesús le, les decía El que me ama obedecer, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará Y haremos nuestra morada en él Tú amas al Señor, no a tu conveniencia, sino realmente al propósito de dios porque en santiago también nos dice no se contenten solo con escuchar la palabra pues así se engañan vosotros mismos Llévela a, a, a la práctica y ese autodominio no es únicamente decir soy cristiano sino poniendo en práctica todo lo que nos está diciendo el señor poniendo en práctica lo que leemos la palabra poniendo en práctica lo que escuchamos poniendo en práctica realmente que ese dios vivo de poder a través de su santo espíritu en el nombre poderoso jesucristo Estamos siendo transformados, estamos siendo entrenados, ¿para qué? Para hacer conocer cada día más la verdad, para quitarnos más ventas, para que estas vestiduras no tengan arruga uh, ni mancha, mis hermanos de Cristianos en la gloria. Y ya para ir terminando esta hermosa clase virtual aquí en La Fe que Conquista, Cómo entrenar tu cachorro, nos dice en el Deuteronomio 11:1, a 1, Amen al Señor a uh, su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas preceptos normas y mandamientos mis hermanos de que estamos en la gloria hoy vemos un, una humanidad una sociedad un pueblo de dios que está haciendo lo contrario si tú quieres amar al señor debes cumplir sus normas sus mandamientos sus preceptos y sus ordenanzas y algo que el señor nos pide mis hermanos en este cómo entrenar a tu cachorro con, en ese autodominio es una disciplina esa disciplina nos dice también la que reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Mis hermanos de cristianos en la gloria. A veces nos duele mucho uh, cosas que vemos en este mundo, pero yo sé que el Señor nos, nos está procesando. Dios nos está preparando para esa avenida, que, eh, en esa avenida de Él y que nos va a llevar, mis hermanos, porque yo sé que todos nos queremos ir. Y ya para ir terminando, hop. 5.17. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del poderoso. Mis hermanos Cristianos en la gloria, esta ha sido otra clase virtual. Aquí, en la fe que conquista, los veremos en otra emisión. Y siempre, dándole la gloria, la honra al Señor. Bendiciones.